Las entidades colegio dominicano de notarios colegio de ingenieros y arquitectos y agrimensores asociación dominicana de agrimensores y el colegio de abogados de la república dominicana filial duarte hacen de público conocimiento el preocupar el preocupante nivel de mora con la que vienen funcionando el registrador de títulos de san francisco de macorís con atrasos que alcanza cinco y seis meses sin que los expedientes relativos a transferencias y demás operaciones inmobiliarias sean despachados. Nuestras instituciones se ven en la necesidad de denunciar que desde la llegada del registrador de título actual, licenciado Fran Santo Vázquez, esta oficina se ha convertido en una simple estafeta de trámite de expedientes que desde ser recibidos son enviados a Santo Domingo dificultando el ejercicio de las funciones de los notarios, agrimensores, abogados y crea un obstáculo al normal el desenvolvimiento de las oficinas. Las trabas impuestas están causando retrasos inaceptables que ponen en riesgo las operaciones y los trámites de desarrollo de los proyectos inmobiliarios de esta región norte. Nuestros gremios profesionales demandan de las autoridades competentes establecer mecanismos que agilicen los procesos y los trámites de estas oficinas. Es cuanto nosotros tenemos que expresarle a la ciudadanía franco-macorizana de las dificultades que son impuestas a nuestros gremios, a los profesionales que nosotros representamos. Nosotros los presidentes del colegio notario, agrimensores y demás gremios, estamos a una con la lucha para que sean susanadas estos inconvenientes que son pasibles en esta provincia. Un certificado de título que cualquier otro municipio, provincia, como Salcedo, que te dura 15 días, aquí te dura 6 meses, tú pagando el interés de un edificio de 8, 12, 20 apartamentos, a un interés que tampoco no están hablando y por un asunto de negligencia o ineficiencia del de registrador de títulos esos certificados de títulos no llegan a tiempo para poder tú subsanar esas situaciones tú entenderás que el sistema constructivo o los conductores van a ir a la quiebra no es posible que un título que en, en condiciones normales te pueda durar 15, 20 días ellos plantean 45, y siquiera los 45 lo cumplen seis meses, pero no solamente eso que cualquier sustanamiento de cualquier asunto que le falte, posterior a eso, vuelve el certificado de título a la cola, por un sello, por un sello. O sea, no recibe a nadie el registrador de título. Nosotros llevamos la comunicación, la asociación de inversores, no nos recibe. Todos esos sistemas constructivos, tú poder verificar que todo el que compra un apartamento, para poder terminar de pagar el apartamento, necesita el título para coger el dinero prestado. No solamente el constructor, sino el usuario común. Yo compro un apartamento. Empiezo a pagar una parte hasta que está listo, cuando está listo, hasta que no me tengan el título, yo no desembolso. Y si no me tengan el título, tampoco puedo tomar el dinero prestado para su sanar. O sea, prácticamente él tiene lo que es la economía franco-macorizana, totalmente paralizada el señor. Aparentemente en San Francisco no hay, o también tienen los funcionarios, aquí no hay personas capacitadas que tienen que traer un registrador de otra ciudad y no a facilitar el trabajo y no a complicarlo, pues no estamos pidiendo que se hagan las cosas de manera incorrecta y que se hagan, que se agilicen los procesos. Es una pseudo-agilización. Tienen un sistema, tú vas al sistema y dice que está listo para entregar. Cuando va allá, siempre falta algo. Entonces, aparentemente quieren vender la idea que están actualizados en el sistema, que todo está resuelto, tú, res tú lo chequeas, tu expediente está listo para entregar, vaya, falta un sello. Aunque falta, a mí me solicitaron los otros días que un vendedor viniera eh, a donde él, parece que los notarios no tienen fe pública. O sea, y si el vendedor hubiese estado fuera del país, en Holanda, en Estados Unidos. ¿Cómo yo lo llevo? Para que puedan eh, recibir, recibirnos lo que es una tramitación para un edificio. O sea, una transferencia. No se pudo. Todavía el dueño tenía problemas de salud, se le murió una nieta y todavía no hemos podido llevarlo. Entonces, tengo el cliente paralizado, cuatro, cinco, seis, siete meses. Y todo es un caso puntual. Todos los que estamos aquí, todos los usuarios, tenemos casos individuales con, con ese señor. Entonces no entendemos el porqué. Quisiéramos saber si es que él es enemigo de la sociedad franco-macorizana, que lo diga desde ahora.